Hola a todos y bienvenidos a Dansten, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella El día de hoy vamos a ver problemas aplicados a sistemas abiertos Ya hemos visto los sistemas cerrados, ahora vamos a concentrarnos en los equipos o procesos que tienen sistemas abiertos No siendo más, comencemos Y para ello vamos al computador Vamos a comenzar con este primer ejemplo de sistemas abiertos. No olviden que pueden descargar en la parte baja del video las talas de Sengel para que se vayan a la par con el ejercicio. Así que comencemos. Tenemos lo siguiente. A un difusor adiabático entra aire a una presión, vamos a ir anotando acá, una presión de 80 kilopascal y una temperatura de 127 grados centígrados. En forma permanente a una tasa, o sea, una, un flujo de 6.000 kilogramos por hora. Y sale a una presión de 100 kilopascal. La velocidad de la corriente de aire se reduce. O sea, velocidad 1 va a ser igual a 230 metros por segundo. Y la velocidad 2 sería de 30 metros por segundo. No olviden que un difusor, ¿qué es lo que hace? Un flujo de mayor velocidad... Entra y sale uno a menor velocidad. Nos piden la temperatura 2, se encuentra la temperatura 2. Y nos piden el área 2, que no lo conocemos. De igual forma tampoco conocemos el área 1, pero ahorita lo vamos a analizar. Bien, ¿qué tenemos acá? Podemos ver que tenemos un sistema abierto, que tenemos una entrada y una salida. O sea que aquí tenemos lo siguiente, que la energía que entra debe ser igual a la energía que sale en el sistema y qué formas de energía entran entonces tenemos la entalpía y como hay un cambio de velocidad también tenemos velocidad entonces, nos quedaría la masa por en este caso una entalpía 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 y esto igual a la masa por la entalpía 2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 pero ¿Qué podemos ver con la masa? En el difusor la masa no está cambiando, quiere decir que la masa es constante. Y como es constante, estas masas se pueden cancelar. Entonces cancelamos aquí M con M, quedándonos solamente H1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 igual a H2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Ahora, para hallar esta entalpía 1, ¿qué vamos a hacer? Nos interesa, cuando hablemos, en este caso, como hablamos del aire, solamente vamos a concentrarnos en la temperatura. Con la temperatura determinaremos la entalpía. Y así mismo, pues, hacemos para encontrar la temperatura 2. Entonces, vamos a encontrar, entonces, con la temperatura 1, en este caso, va a ser 127 grados centígrados. Sumémosle de una vez 273. Esto nos va a dar, en Kelvin, 400. Vamos a dejarlo 273 para redondear el número. No se olviden que la temperatura sería 273,15. Pero en este caso, por efectos de cálculo, vamos a trabajar con 273. Ya tenemos 400 Kelvin. Con esa temperatura vamos a hallar la entalpía de entrada. Entonces vamos a tablas de vapor. Y primeramente no olvidemos que necesitamos las propiedades del aire. Entonces tenemos acá, en la tabla A17... Quiero que se sitúen allí bien, para que se ubiquen, que se encuentran después de las tablas de, de todo lo que tiene que ver con la parte de, del agua. Y en el sistema internacional, acá podemos ver que van después del refrigerante 13A. Entonces, vamos a la tabla número 17. Entonces, tenemos la tabla A17. Ahora, vamos con la temperatura, en este caso sería de 400 Kelvin. A 400 vamos a leer la entalpía. Miren que acá tenemos la entalpía. Sería 400.98. Vamos a poner acá que la entalpía, en este caso, sería de 400.98 kJ por kilogramo Importante aquí con las velocidades. Vamos a hacer un cálculo acá de una vez con las velocidades. Tenemos que la velocidad 1, en este caso sabemos que es. De 2,30. Entonces vamos a hacer el cálculo que dice 230 metros sobre segundos. Y esto va elevado al cuadrado. Y dividido 2. Vamos a hacer esta operación. Y lo mismo lo vamos a hacer con 30. 30 metros por segundo al cuadrado. Y lo dividimos por 2. Efectuamos eso. No olviden tomar la calculadora para efectuar el cálculo. Nos quedaría 230 al cuadrado dividido 2 nos da eh, 26.450. Entonces ponemos acá 26.450 metros cuadrados por segundo cuadrado. Hagamos lo mismo con el otro. Sería 30 al cuadrado dividido 2. Eso nos da 450 metros cuadrados por segundo cuadrado. Pero no olviden las unidades de la entalpía. La entalpía tiene unidades de kilojul por kilogramo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Miren que tenemos metro cuadrado por segundo cuadrado. Pero hay una relación que dice que kilojul por kilogramo equivale a mil metros cuadrados por segundo cuadrado. Entonces, vamos a hacer esa operación. Vamos a hacer la conversión para ambos. Nos quedaría acá mil. Metro cuadrado por segundo cuadrado que equivale a un kilojul por kilogramo. Y lo mismo acá. Mil metros cuadrados por segundo cuadrado que equivale a un kilojul por kilogramo. ¿Qué se nos cancela acá? Podemos ver que se nos cancelan las unidades de metro cuadrado, segundo cuadrado, quedando kilojul por kilogramo. No olviden que el sistema de unidades debe ser consistente. Entonces dividiendo esto nos va a quedar, al dividir por mil nos quedaría... 26,45 kJ por kilogramo Y en el otro caso nos daría 0,45 kJ por kilogramo. Estos valores son los que vamos a reemplazar ahorita en el cálculo de la entalpía 2. No olviden que aquí conocemos H1, ya conocemos este pedazo. Nos falta solamente determinar la entalpía 2. Y con la entalpía 2 ya podemos resolver el sistema. Entonces vamos a desarrollar la siguiente parte, vamos a reemplazar todos estos valores para encontrar la entalpía 2. Bien, espero que estén tomando nota de cada una de las partes que corresponde al ejercicio para que vayan a la par. Bueno, vamos a continuar, vamos a reemplazar los valores en la ecuación que ya tenemos y vamos a poner lo siguiente, vamos a tener acá entonces la entalpía 1 que ya la conocemos, el cambio que hicimos de velocidad tanto para la entrada como la para la salida y vamos a empezar a despejar la entalpía 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar, esto que está sumando lo pasamos a restar, quedaría 400,98, las unidades no hay problema, entonces, me, más 26,45, esto que está sumando lo pasamos a restar, quedando menos 0,45, igual a la entalpía 2. Miren muy bien que las unidades son kJ, por kilogramo, tenemos un sistema de unidades consistentes, para que la entalpía 2, de también igual entonces vamos a hacer la resta, tendríamos entonces lo siguiente 400.98 más 26.45 menos 0.45 eso nos da el valor de 426 vamos acá 426 98 kilojoules por kilogramo. Esta sería la entalpía 2. Ya aquí hemos encontrado el valor de la entalpía 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con esta entalpía 2 vamos a encontrar el valor de la temperatura. Entonces, vamos a tablas de vapor. Y ahora miramos que sea 426 punto algo. Entonces tenemos acá que está un poquito por encima. Aquí podríamos hacer una interpolación. ...entre estos valores, entre 420 y 430... ...para verificar qué valor se encuentra entre estos dos... ...o sea que va a estar alrededor de 420 y 430... ...entonces vamos a hacer esa interpolación, veamos... ...vamos entonces, en este caso para hacer la interpolación... ...vamos a apoyarnos del programa de interpolación simple... ...no olviden que lo tenemos aquí a la mano... ...y no olviden que también lo pueden hacer con la calculadora... ...utilizando la ecuación, no hay ningún problema... ...¿qué vamos a poner acá entonces?... Aquí van a ir las entalpías, entonces tenemos acá que es 421.26 y le corresponde la temperatura de 420 Kelvin. La que queremos hallar, no olviden que es la entalpía de 426.98 y el otro rango está que la entalpía es 431.46 y que corresponde a la temperatura de 430 Kelvin. Entonces vamos a hacer el cálculo para que tengamos de una vez el valor. Y encontramos que en interpolación la temperatura sería 425.6. Vamos a entonces acá. Que la temperatura es de 425.6. 425.6 Kelvin. Si lo, lo queremos pasar a grados centígrados, restemos 273. Eso nos daría 152.6 grados centígrados. Esa sería la temperatura. Entonces quiere decir que aumentó la temperatura a 152.6, que esta sería la primera parte del ejercicio. Nos estaban pidiendo la temperatura, en este caso sería la temperatura 2. Ahora, nos piden hallar el área. ¿Cómo hacemos para encontrar el área del ejercicio? Entonces, para encontrar el área, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos lo siguiente. Recordemos la fórmula de masa por volumen específico. Masa por volumen específico es igual a la velocidad por el área. Entonces, podemos despejar el área de acá. Nos quedaría que masa por volumen específico es igual a área sobre velocidad. Entonces pongamos acá, en este caso sería la masa que tenemos. No olviden cuánto era la masa, era 6,000 kilogramos por hora y el volumen ¿cómo lo podemos hallar este volumen específico? no olviden que sabemos que como es un gas PV igual a RT despejándonos quedaría por RT sobre P y esto sobre la velocidad no olviden cuánto es la velocidad la velocidad sería 30 metros por segundo no olviden que estamos hablando de la velocidad 2 quiere decir que estamos encontrando el área 2 o sea que aquí tendríamos temperatura 2 y presión 2. Y todo esto representa lo que es el volumen específico 2. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta la constante R. Y como estamos hablando del aire, el R equivale a 0,287 kilopascal por metro cúbico kilogramo kelvin. No olviden que esto es del aire. Importante tener en cuenta esto. Ahora vamos reemplazando todos los valores. Tendríamos 6.000 kilogramos por hora, que multiplica el R que es 0,287 kilopascal por metro cúbico, por la temperatura 2, que no olviden que es 425,6 Kelvin, sobre, en este caso tenemos que, kilogramo Kelvin, y la presión 2, que como estamos hablando de la salida del difusor, equivale a 100 kilopascal sobre los 30 metros por segundo. No olviden que es la velocidad, pero importante aquí. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como tenemos kilogramos por hora, debemos cancelar esas unidades. Vamos a convertirlas de segundos a horas. O podríamos convertir las horas a segundos. Sabemos que 3600 segundos equivalen a una hora. Y ahora sí, todas las unidades son consistentes. Veamos que se nos cancela. Kilopascal con kilopascal. Kelvin con Kelvin. Kilogramo con kilogramo. Segundo con segundo. Hora con hora. Y nos queda metro cúbico con metro. Y metro cúbico sobre metro nos daría metro cuadrado. Entonces vamos a hallar. Entonces ahora sí, el área 2. ¿A qué nos va a ser igual? Hagamos primeramente lo de arriba. Quedaría... 6.000 multiplicado por 0,287 por 425.6 dividido 100. Eso nos da el valor de 7.328,832. Miren que esto es metro cúbico. Sobre 30 por 3.600. Entonces miremos cuánto nos da esa multiplicación. Eso nos da 108 mil qué metros. Hacemos la división entonces, nos quedaría 7328.83 2 dividido 108000. Eso nos da un valor de 0,0678, ocho qué metros cuadrados. Esta sería el área que nos pide el ejercicio, este sería el área 2. O sea que esta sería la respuesta del punto B. No olviden que el punto A nos pedía la temperatura 2, que la encontramos, y en el punto B nos pedían el área 2. Con esto daríamos por concluido esta primera parte de sistemas abiertos, problemas en sistemas abiertos. La próxima semana trabajaremos más problemas para profundizar más con ello. Así que nos vemos la próxima semana.